...y se hizo uso del artículo 328 de la norma. El próximo miércoles le corresponde al Ministerio Público y de la parte creyente, ya con sus alegatos de clausuras y conclusiones, y posteriormente a la defensa. Abogada, hasta ahora el proceso, ¿cómo lo ha visto? Algunos testigos dijeron ahí en el tribunal que que eh, supuestamente le dijeron a ellos que Marlin había ordenado a que se llevaran el video, que la policía, le, o había dicho que a la policía fue la que se llevó el video, ¿cómo...? El asunto que como ustedes vieron, ahí nadie dijo que la administradora presentara una querella por robo, ni a Marlin le encontraron ningún video, es decir, a Marlin no se le puede acusar de que su trajo ningún video. Ahora, volvemos a decir, ¿de qué está acusado Marlin? Marlin está acusada de complicidad. ¿Ustedes han escuchado que algún testigo señaló a Marlin en algún acto que no fuera posterior a la muerte de la joven Emily. Entonces ahí es que debemos concentrarnos. ¿Qué hizo Marlin? Marlin lo que hizo es que posteriormente a llegar a San Francisco de Macorís llamó a su hermano, llamó al boli y entonces le dejó de tarea a la otra parte. Gracias.